Empezando un poco por el principio, el principio es el 14 de julio de 1789. Yo es un día que me hubiera gustado vivirlo en París, en el centro de París, porque es cuando los parisinos y parisinas asaltaron la Bastilla, ¿no? el 14 de julio, y ese día comenzó todo. Pero para mí es un momento inicial, iniciático de Europa y del mundo, ¿no? cuando eh, comienza... Cosas que ahora vemos tan normales, ¿no? La democracia, la igualdad de derechos, el poder votar y decidir sobre nuestra organización social, pues todo eso es impensable sin el 14 de julio. Fijaos que eh, la toma de la Bastilla es el 14 de julio y el 26 de agosto de ese mismo año, es decir, apenas un mes después, la Asamblea Nacional Francesa aprueba ya la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que es otro documento magistral de la historia de la humanidad. Y todo esto se hace en medio de un frago revolucionario en poco más de un mes. Y ese, ese texto, ese texto colectivo, asambleario, es fundamental. Y aquí, por ejemplo, resalto su artículo 3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. La nación con mayúscula. El concepto de nación es muy importante. Ya no son los estados patrimoniales, propiedad del rey, un cortijo que se casaba con otro y juntaban las fincas y luego separaban las fincas. Es decir, Ese concepto patrimonial, no el estado, mis estados, el gobierno rey, el antiguo régimen, se cambia, se sustituye por el concepto de la nación, como suma de ciudadanos. Bueno, es una idea revolucionaria totalmente, pero auténticamente. Y por eso el artículo 3 dice que el principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Esto parece fácil hoy en día, todo el mundo diría, hombre, claro. Bueno, pues no, durante siglos y siglos y siglos de feudalismo, de esclavitud, de, de, de sumisión, el principio de la soberanía estaba en el rey. En el rey. Y ahora va a estar en la. Y sigue diciendo que ningún cuerpo ni ningún individuo puede ejercer autoridad alguna que no emane expresamente de ello. Ningún cuerpo, ¿qué cuerpo? El cuerpo nobiliario, el cuerpo eclesiástico. Esos son los cuerpos, eso es lo que quieren decir los revolucionarios franceses. Y tampoco ningún individuo, es decir, el rey o las personas de la familia. Ninguno de ellos puede ejercer autoridad alguna, ninguna autoridad. Si no ha emanado expresamente de la nación. Bueno, pues estas cuatro líneas son tan insisto, tan revolucionarias, como la invención de la rueda, <risa> o el descubrimiento del fuego, o esas cosas que nos han ido haciendo humanos. ¿no? Eh, pasamos, Pedro, a la siguiente diapositiva. Sí, no ¿no? Vamos a ver. Eh, no, es que no, me Pedro me es empeño. anfitrión y es el que maneja el PowerPoint. La siguiente. Sí. Vale. Vamos con los revolucionarios franceses, ahora el artículo 6. Y aquí vamos a encontrar una idea muy importante. El artículo 6 dice que la ley es la expresión de la voluntad general. Bueno, el concepto de ley es un concepto muy antiguo, los griegos, los romanos, hablaban ya de la ley, el lex. Pero eh, a partir de, de este momento va a tener un concepto más moderno. Que procede un poco del pensamiento ilustrado. La revolución, el 14 de julio, no surge de la nada. En todo el movimiento anterior, el siglo de las luces, el pensamiento ilustrado, en Francia, también en Inglaterra, en Italia, en otros países, van la enciclopedia francesa, la ¿no? escrita. Y el concepto de Ley, que empiezan a utilizar, es un concepto que en este momento gusta mucho porque tiene un anclaje muy importante con la física. Los físicos, Newton es el paradigma, pero no solo, han descubierto el concepto de ley como el principio general que regula el funcionamiento de lo existente, ¿no? Para extender sobre él. Y ese concepto de ley, la ley gravitatoria sin duda es una máxima, perfecta expresión, intentan aplicarlo también a la organización social, organización social, política no puede basarse en la arbitrariedad, en el capricho del monarca, sino que debe estar regulada por leyes, leyes aplicables a todos, como las leyes de la física que rigen ese universo ordenado, ¿no? Que Newton describió, ¿no? Y este concepto de ley va a ser muy importante en el pensamiento ilustrado y se va a plasmar luego. Eso, por ejemplo, Montesquieu escribe el Espíritu de las leyes, una obra también muy importante en este mundo de ideas. Y la ley, fijaos que dice el artículo 6, que es la expresión de la voluntad por general, ¿no? estamos en lo de antes, ¿no? la nación por su soberanía, la ley es la forma como habla la nación, como hablan los ciudadanos, ¿no? la expresión de la voluntad general. Y aquí nos va dando eh, una serie de normas fundamentales. Primero que todos los ciudadanos tienen que contribuir a su elaboración, tienen derecho. ...bien personalmente o a través de sus representantes... ...la democracia, no la directa... Representante. ...debe ser la misma para todos... ...es otra idea esencial... ...tanto para proteger como para sancionar... dice ...y además, puesto que todos los ciudadanos son iguales ante la ley... ...todos ellos pueden presentarse y ser elegidos... ...para cualquier dignidad, cargo o empleo público... ...según sus capacidades... Y sin otra distinción que la de sus virtudes y aptitudes. Realmente, a mí personalmente, me parece una belleza de texto quiero decir. Es decir, decir tantas cosas también dichas en, en una docena de, de renglones. Y eh, es muy importante, quiero resaltar la idea, que debe ser la misma para todos la ley. Que no es algo distinto de una palabra que es el fuero. El fuero significa lo mismo, pero tiene otro sentido, por lo menos en el ámbito medieval, por ejemplo, donde cada grupo social, cada ciudad, cada estamento tenía su fuero, su ley singular, distinta de la de los demás, en muchas ocasiones privilegiada, el fuero nobiliario, fuero eclesiástico. Entonces, el concepto de ley va a ser una cierta dialéctica con el concepto de fuero. Fijaos, por ejemplo, que sea, adelantar un poco, que el carlismo... Los reaccionarios españoles del siglo XIX definían el concepto de fueros, la defensa de los fueros en el sentido de la ley tradicional que me distingue y me da un estatuto privilegiado. Bueno, La ley de, de, francesa de la Asamblea Nacional es esta y crea una dinámica de participación, participación que es fundamental. Vamos avanzando a otra pantalla, Pedro, la tercera. Seguimos en la Asamblea Nacional, que fue un, semidero, un semillero de ideas. Me hubiera gustado estar en esos debates, para de reconstruir los historiadores, lo han hecho evidentemente. Pero en el artículo 16 aparece ya la gran palabra, Constitución. Y dice, una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución. Esto es muy importante. Porque la idea de... Es decir, la ley de leyes, ¿no? la ley que está por encima de las demás, etcétera También la podemos rastrear, por ejemplo, en el movimiento medieval, ¿no? las siete partidas, demasiado. También era una especie de ley constitucional, porque decía cómo se, se elegía al rey, no el orden de sucesión, que se llama la corona, etc. Bueno, pero no. La idea de constitución que aparece aquí es una idea ya distinta. La constitución dice, necesita la garantía de los derechos y la separación de poderes. Sin eso no hay constitución. Y de esa sociedad carece. Será una constitución falsa, una pseudo. Pero los revolucionarios no. Se trata primero de garantizar los derechos. Si no se garantizan derechos, esa constitución no existe. No se la debe llamar así. Y reterminar la separación de los poderes. Eh, sin ser muy extenso en esto, la idea de separación de los poderes que se tiene en ese momento no es la que nos están vendiendo ahora de separación de poderes para justificar, por ejemplo, cierta inmunidad de los jueces o del poder judicial o irresponsabilidades de judiciales. Lo que se quiere decir en el siglo XVIII, si esto no me quiero extender sobre esto, de separación de poderes es que el rey como tal debe tener un poder limitado. La separación de poderes realmente la conciben realmente como una limitación, una limitación de poderes. No sé si esto queda claro. No como a veces pues, intentan vender ahora desde la derecha de que se trata de una absoluta inmunidad, sobre todo del poder judicial, que se, se, se le quiere aplicar, no sé, y opinantes actuales. ¿no? Bueno, pero dicho, en la Constitución aparece ya la idea de la Constitución. Y entonces, eh, vamos a ver en el siguiente cuadro ya, Pedro ¿eh? en el siguiente cuadro, artículo 10, que fijaros que entre los derechos que hay que garantizar, uno de los primeros que aparecen es la libertad de conciencia o la libertad frente al poder de la religión o de la iglesia o sea, esto es algo que los asambleas, los asambleístas, los asamblearios franceses lo tienen muy claro, porque ya en el artículo 10 van a decir que nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, la religión es algo que aparece desde el primer, momento, desde el primer momento. Dice, a condición de que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley no el establecido por la iglesia Claro, claro. O sea, no se trata de que, como incomodas a la iglesia, el concepto de orden público aquí no es, no es un concepto policial, por así decirlo, es un concepto de, de organización, ¿no? de ordenación de lo público, no de policía en la calle disolviendo manifestantes Entonces te dice que nadie debe ser incomodado por sus opiniones, por su expresión, aquí ¿no? concepto de expresión, no, Bien, no una opinión puramente interna meditativa, sino expresada, ¿no? lógico, religiosas, mientras el manifestarlas no perturbe el orden público que ha establecido la ley, que hemos visto que es la expresión de la voluntad general, el artículo. anterior. Es muy importante desde el principio que la amenaza de la religión para conseguir la constitución estalla en el gel. En España va a ser terrible. España, el peso de la Iglesia Católica es una cosa asfixiante, tremenda, impresionante. Quizá o sea, como vivimos en ella o hemos vivido en ella, no termina asumiéndolo, pero realmente lo vamos a ver con, con pruebas que se vienen. Pero en, en París ya lo tienen esto muy claro. Y eh, avanzamos otra, otra página y nos vamos a la Constitución de los... Sí. Sí, perdón. Estamos aquí. Asamblea Nacional. La ley, nadie puede ser incomodada. Estamos. 3, 1, 2, 3. La cuarta. Hemos pasado a la constitución del año 1791. No, ha saltado una, disculpa, Pedro. Una anterior. La constitución de los estados. Ahí está, parto. No es por erudición, pero sí que me gusta dejarlo claro que a veces se dice que la primera constitución, como tal, bueno, aparte de la Carta Magna inglesa medieval, que es otro mundo de ideas, como podéis imaginar, ¿no? se dice que la constitución norteamericana de 1787 es un poco anterior, perdón, la norteamericana del 76 es un poco eh, ante, anterior, ¿no? Y es cierto, es cierto que nos, la Constitución norteamericana es anterior a la declaración de los derechos del gobierno ciudadano, que ya es del, del 89, pero hay que decir que la Constitución norteamericana inicial, la de los 13 estados, creo que fueron fundadores, es puramente organizativa del nuevo estado. Si la echáis un vistazo en internet, es una constitución relativamente corta y es muy organizativa. Se trata de asamblar tres estados independientes y de formar una, una federación, una unión, ¿no? Y es posteriormente a través de enmiendas, de las enmiendas, la técnica legal que han utilizado los norteamericanos, como han ido ya dotando de desarrollo y de contenido programático y de derechos a la propia Constitución, ¿no? Y entonces eh, la primera enmienda, también de en los Estados Unidos, la primera enmienda a la Constitución, que es de 1791, un poco posterior a la Revolución Francesa, por lo tanto, ya es sobre la religión, que también Estados, Unidos, también Estados Unidos tienen que empezar a poner cautelas. La primera enmienda es, ojo con la religión, y te dice que el Congreso no hará ley alguna por la que se adopte una religión como oficial del Estado. Esto también hay que reconocer a los norteamericanos, bueno, que... Okay. Que, que fueron muy avanzados en su momento, ¿no? Que el puritanismo, los padres peregrinos famosos, fundaron Estados Unidos y tal, pues estaban muy impregnados de, de espíritus religiosos. Pero sin embargo, desde el principio tienen claro que el Congreso no puede tener una religión oficial, el Congreso no puede dar a ese nuevo país que están creando una religión oficial, ni prohibir que se practique libremente cualquiera otra. Tampoco se puede coartar la libertad de palabra o de imprenta. Y sigue hablando del derecho del pueblo de reunirse pacíficamente y el derecho de petición, que se llama actualmente, ¿no? Pedir al gobierno la reparación de agravios, que es la terminología que se utiliza. Pero bueno, me interesa resaltaros que también la Constitución norteamericana, la primera, enmienda, inmediatamente eh, cerrar el paso a cualquier intento de que aquí haya una religión oficial. ...o que se prohíba el ejercicio de cualquier religión. Vamos a pasar, Pedro. Y eh, nos encontramos con la primera ya Constitución francesa del año 91, porque la, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que es una declaración programática... ...luego se va a pasar a lo que es ya una Constitución completa, como preámbulo, no se pierde, se ensambla como el preámbulo programático dramático ideológico de la nueva constitución del, eh, francesa, que ya es una constitución ya completa, es decir, organizada, sistema electoral, lo que es constitución, ¿no? Y en el artículo 3 también encontramos claramente la libertad de todos los hombres para hablar, escribir, imprimir, publicar, sin que los escritos puedan ser sometidos a censura ni inspección antes de su publicación, que no hay censura previa, estamos en 1770. 1891, ¿eh? Estas cosas hay que, hay que fijarse en las fechas, ¿eh? fechas, aquí son importantes. ¿eh? Y de ejercer el culto religioso al que pertenezca, El derecho de ejercer culto religioso al que pertenezca cada uno, el que quiera, No hay derecho judicial, no hay obligación de ¿eh? que usted quiera, si usted pertenece a alguno, pues en este país, en Francia, se le va a permitir que lo ejerza, ¿eh? que lo active el público. Pues eh, esto es lo que pasaba en Francia, esto es lo que pasaba en, en, en Estados Unidos. ¿no? Vamos a pasar a otra diapositiva, Pedro, por favor. Y nos vamos a encontrar, vamos ya a España, ¿no? Después pues de habernos dado un paseo ahí por, por el mundo exterior, pues vamos a nuestro país y vamos a ver... No, hay uno anterior, Pedro, Perdone ¿Hay un anterior, no, anterior, anterior. Ahí está el decreto, los decretos de Chaparro. Bueno, ¿Qué pasa en España? Bueno, España vive en el antiguo régimen con Carlos IV, Godoy es primer ministro, Goya es el pintor y bueno, pues hay un miedo terrible a lo que está pasando en Francia y tal. Y de pronto, bueno, pues se produce la, la, la intervención, la invasión de, de España por Napoleón. El conocido el 2 de mayo de 1880 entonces Napoleón eh, entra en España y llega hasta Chamartín, el barrio de Chamartín aquí al norte de Madrid llamaba Chamartín de la Rosa creo antes de unirse a, a lo que es la, ahora la ciudad de Madrid Napoleón llega hasta allí, acampa, acampa en Chamartín y eh, no entra en Madrid porque se da la vuelta creo que tiene la campaña en Rusia o algo por el estilo, pero está unos días allí y dicta una serie de decretos que se llaman los decretos de Chapartí. Y entonces tienen un interés porque es la primera vez que se suprime la Inquisición en España. Entonces, hay que decir que el primero que suprimió la Inquisición en España es Napoleón Bonaparte, en 1808 acampado ahí con sus tropas con coraceros en Chapartín. Y es una belleza porque dice nuestro campo imperial de Madrid está acampado, ¿no? Campamento. ¿no? Diciembre de 8, Napoleón, emperador francés, el rey de Italia, tal y tal, decretamos los siguiente. Dice, el tribunal de la Inquisición queda suprimido como atentatorio a la soberanía y a la autoridad civil. El concepto de soberanía, Napoleón lo ha escrito aquí porque la Asamblea Nacional había dicho lo que era la soberanía, se lo sabe por sus, sus asesores, sus juristas, y se lo escribe. Y a la autoridad civil. El tribunal es atentatorio. Es la primera vez que se suprime el Tribunal de la que eh, instauraron aquí los llamados reyes católicos, ¿no? Isabel y Fernando, y que tanta, tanto sufrimiento trajo a este país en, en las personas y en las ideas. En Napoleón lo supo. Evidentemente. Napoleón era propagandístico, dicen algunos historiadores, toma, sí, claro, y todo. decir que aquí el político que no lo sea, pues es que, que se dedique a otra cosa, ¿no? Pero claro, Napoleón, algún historiador dice, claro, a menudo lo que quería era ganarse a la opinión pública progresista, sí, claro, claro, claro. Y Fernando VII luego, pues lo mismo, pero al revés, ¿no? Como y luego dice también que los bienes pertenecientes a la Inquisición se secuestrarán y reunirán a la corona para servir de garantía a los vales, y cualesquiera otros efectos de la deuda de la monarquía. Es decir, hay deuda pública, ya sabéis, entonces para garantizar que el Estado tiene bienes suficientes para pagar la deuda a las personas que no compren, los particulares, pues esos bienes van a ser eh, garantía de la deuda. Bueno, seguimos pasando, Pedro, por favor… Otro decreto muy interesante, también ya, de José Bonaparte. Es decir, Napoleón eh, dicta los decretos de Chamartín, este así es el más interesante, eh, abandona España, queda como rey su hermano José Bonaparte. Y aquí pasa una cosa, y es que José Bonaparte pues, hizo una legislación bastante afrancesada, como le llamaron, ¿no? Los afrancesados, ¿no? que era bastante progresista. Yo comprendo que aquí no hemos venido a discutir la historia y Seguramente hay gente que sepa mucho más que yo, por supuesto, de esto. Pero el debate sobre la invasión de la guerra de la independencia y la defensa de los españoles, que es cierto y hay que ponerlo en valor, tampoco debe hacernos olvidar que el gobierno francés, evidentemente, durante unos años gobernó gobierno de Madrid en parte del territorio, la parte que no controlaban los, los patriotas, vamos a llamarlos españoles, pues dictó una legislación progresista, por ejemplo aquí tenemos un decreto ya después de pues, una parte de octubre del año 9 incautando todas las alhajas de plata y oro de todas las iglesias dice que no sean necesarias para la decencia del culto divino bueno, o sea, el sagrario, las cosas más, más directamente vinculadas a esa liturgia pues esas no, pero en general dice se aplican al remedio de las grandes urgencias del Estado hay una incautación de los enormes tesoros ¿no? en alhajas de plata y oro que había reunido todas las iglesias del reino. La siguiente diapositiva Pedro y otro decreto que me gusta de buena parte, que es la supresión de la jurisdicción eclesiástica. Esto es muy importante. Otro decreto del año 8, porque claro, hay que entender que ahora había una jurisdicción eclesiástica y una jurisdicción civil distintas. Entonces, si un cura cometía un delito, lo juzgaba un tribunal de curas. Pero si un civil cometía un delito contra un cura, también lo juzgaba un tribunal de curas. Y si robabas en una iglesia, y si tal, es decir, había una jurisdicción propia de la propia iglesia. No solo el tribunal de la inquisición, una extensión. Y entonces aquí se suprimen todas las jurisdicciones eclesiásticas. Otro decreto. También está escrito de una manera un poco más suave, ¿no? Porque dice que no es conforme con el espíritu del evangelio y con la práctica de los siglos más puros de la Iglesia. Aquí late un cierto puritanismo, vamos a decir, ¿no? El espíritu del Evangelio. Aquí hay un cierto evangelismo, ¿no? Protestante, por así decirlo, se puede entrever, ¿no? Dice, no es conforme con esto, que por las ocupaciones del foro, el foro es el foro de justicia, tribunales, se distraiga el estado eclesiástico, los eclesiástico, de las funciones propias de su sagrado ministerio de hecho te lo quito eso sí te digo que lo tuyo es un sagrado ministerio porque te dedicas a lo tuyo, por lo que sagrado que sea no dice al paso que el interés público reclama la unidad de jurisdicción la abolición de las jurisdicciones eclesiásticas es otro paso fundamental que lo da José Bonaparte en 1808 pasamos otro, otro decreto de Bonaparte que la verdad es que hizo un buen barrido y peinado a la... Hola, ¿no? Y dice esto, todo reo que se refugia en la iglesia será extraído de ella. ¿Se me escucha mal, José Ángel Luis? Te leo que se me escucha mal. Vale, me separo del micrófono, perdón, a ver si ahora, ver si ahora no me muevo tanto. Gracias por avisar. Vale. Pero, es que hay alguien que comenta que se ve un poco entrecortado. Vale, ¿se me oye mejor ahora? Sí, un poco te he cortado, yo no sé por qué está próximo al micrófono, porque se te oye que te he cortado un poquito. Vamos ¿sí? a ver, ¿ahí qué tal me oís? ¿Ahora bien? Está mejor, quizá mejor. Vale, voy a intentar no moverme mucho. Venga, adelante. O separarte un poquito del micrófono quizá. ¿Ahora qué tal? ¿Ahí sí? ¿Mejor? ¿Perdad? Sí. ¿Ahí ¿Sí? mejor, Ángel? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahí sí, venga, mejor. sigo. Avisadme, porfa. Vale. vale, gracias. Nada, vosotros. Dice, todo reo re re que se refugia en la Iglesia será extraído de ella por el juez de la causa en virtud de su propia jurisdicción, guardando en la extracción el respeto y veneración debido a la santidad del lugar. Sabemos que este Bonaparte, o quienes le escribían los decretos, eran cautelosos, sabían el país en el que vivían y andaban con cuidado. Pero esto es importante, porque a veces en las comedias de capa y espada, o en las leyendas, pues un criminal que conseguía refugiarse en una iglesia se refugiaba en sagrado y no se le podía sacar de ahí. Vale. Esto parece... Esto parece una cosa así de capa y espada, no, pero era muy importante. Es que la iglesia, incluso en el sentido físico, como templo, era inmune. Es decir, el juez o la autoridad civil no podía entrar ahí a detener a nadie, ni al cura, ni a quien el cura hubiera dado, ni, ni quien le hubiera dado refugio. ¿no? Entonces, esto es acabar con eso. Es decir, si un reo se refugia en una iglesia, el juez de la causa, el juez civil, lo puede extraer. Es decir, puede entrar y detenerlo. En virtud de su propia jurisdicción, sin pedirle permiso ni al párroco ni al obispo, por su propia jurisdicción, guardando eso sí en la extracción, el respeto y la veneración de la santidad del padre Decreto también importante que remacha la supresión del fuero eclesiástico, ¿no? Aquí no hay fuero eclesiástico. Bien. Otro decreto interesante, la pensión de las monjas. Pedro, si pasas a Diaco. ¿Eh? Una pensión para el sustento y decoro de las monjas de los conventos que pasen a propiedad de la nación. Y otra cosa que debo, o sea, una parte es expropiar conventos, ¿no? antes de la Y entonces hay un problema de las monjas, mujeres, muchas veces pues, secuestradas y encerradas allí, desde niñas prácticamente, que no tenían a veces forma de ganarse la vida ni forma de trabajar. Estamos viendo en una época, donde, además la situación de la mujer era muy precaria en general. Y entonces se fija una pensión pública para que estas monjas exclaustradas, que se llama, puedan sustentarse demorosamente. Y también para las que deseen abandonar la clausura, ¿sí? sin necesidad de haberse expropiado del convento, ¿sí? hay una especie de facilitar que estas mujeres puedan abandonar la clausura. Terminamos ya un poco con, con la obra de José Bonaparte, lo llego hasta aquí. ¿Qué pasa en la otra España, en la España que no está bajo el control de, de, de Pepe Botella o Pepe Plazuelas, también llamados de Madrid? Pues estamos en la Constitución de Cádiz. Bueno, yo sé que la Constitución de Cádiz es muy querida en el imaginario español porque hombre, fue la primera Constitución que tuvimos. Hubo antes una la de Bayona, pero bueno, no vamos a entrar en ella. La constitución de 1812, la pepa, es la verdadera constitución española y es importante y es valiosa y a mí me gusta como jurista. Pero, pero, en el tema religioso, no, en el tema religioso, allí había mucho obispo, eh, y el Cádiz, eh, que me escribieron, y el peso de la ideología religiosa en España es tan brutal que hasta en los momentos más revolucionarios de estar ahí en Cádiz y vamos a dotarnos de una constitución cuando hay que tocar el tema religioso ahí no se puede entrar en una especie de pánico colectivo de, no lo sé, algo que no puede ser y entonces nos encontramos con esta pues verdadera barbaridad que es que los de Cádiz siguen diciendo que la religión de la nación española, sí admiten que esto es una nación con mayúscula pero su religión es y será perpetuamente, perpetuamente la católica, apostólica, romana. Podían haberse quedado ahí, pero se meten a teólogos y dicen única verdadera. Es decir, que bueno, como jurista tú puedes decir que la religión de este país pues, va a ser esta, perpetuamente. Bueno, vale, ya has dicho de decir, pero bueno, hasta ahí. Pero ya decir que es la única verdadera, es que ya, estamos además en un acto de, de sumisión, de, de, de fe, es decir, es como decir a la iglesia. Es que, es que además nos lo creemos, o sea, no solamente lo aprobamos políticamente, sino que nos lo creemos. Esto es pues así, está escrito, de gracia, en la constitución de Cádiz Y sigue diciendo que la nación la protege, pues la protege, mediante leyes sabias y justas. Y además ya lo remata diciendo que prohíbe el ejercicio de cualquiera. Esto pues es así, ¿no? Es decir, se prohíbe el ejercicio de cualquier otra, se declara única religión oficial de la nación, la católica, se dice además que es la única verdadera, y además la nación asume la obligación de proteger. ¿eh? proteger. Bueno, esto es eh, la teocracia, pues hay que decirlo así de claramente: que es la teocracia. Seguimos viendo algún otro aspecto de la Constitución de Cádiz. Y vemos, por ejemplo, el juramento de los diputados, aquí lo podéis leer, y entonces eh, se obliga a todos los diputados, pondrán la mano sobre los santos evangelios y jurarán pues, defender y conservar la religión católica, apostólica y romana sin admitir otra alguna en el reino. Es decir, el hecho de ser diputado se convierte en un cruzado, guardián de la religión. Debe jurar que la harán guardar religiosamente. Entonces, bueno, es el juramento que se contiene en la Constitución de Cádiz. Luego hablaremos del juramento respecto de la promesa, ya en términos actuales, es debate que está abierto, pero quiero deciros que esto viene de lejos, esto viene ya desde la Constitución de Cádiz del 18. Pasamos, Pedro, por favor. Y la Constitución de Cádiz, después de hacer esta proclamación, no antes, antes, Pedro, perdón, La día 14. Y entonces, eh, después de hacer esta proclamación solemne, pues claro, ahora ya vamos al menudo, ¿no? Después de la gran afirmación vamos a lo micro Y entonces, claro, los eclesiásticos, dicen, continuarán gozando del fuero de su estado. Claro, es como aquí ya no habla de leyes, vuelve al fuero. propio El fuero eclesiástico, sus leyes particulares, en los términos que prescriben las leyes o que nada adelante prescriben. Es decir, el eclesiástico continuará gozando. No hay... Hay una, hay una, no hay solución de continuidad entre el antiguo régimen y el nuevo que comienza con la Constitución. Los propios constituyentes dicen: no os preocupéis que vais a continuar, continuar gozando. Aquí el borgo está muy bien elegido, lo de gozar, ¿no? del fuero que tenéis, del fuero de vuestro estado, tenéis el Estado eclesiástico. ¿no? Constitución de Cádiz. Seguimos avanzando con la Constitución de Cádiz, Pedro. Aquí, la educación. Bueno, la iglesia, una cosa que no puede perder de vista es la educación de los niños y de las niñas. Es algo consustancial porque bueno, son tontos y saben que si hay doctrinas desde pequeño llevas mucho canal. Y además es monopolio, lógicamente. Y entonces los constituyentes, los constituyentes de Cádiz, le reconocen que tiene que haber escuelas en todos los pueblos, de la monarquía, de primeras letras, donde se enseñará a los niños a leer, escribir y contar y el catecismo de la religión. Es decir, la asignatura de la religión, que ahora no Europa la que discutimos, ¿sabéis? Pues esto está ya, no hace tiempo, ¿eh? hace más de 200 años, ya eh, nos encontramos con que el catecismo, la clase de la religión, hay que darlo en la escuela, a los niños. Dice ahí también una breve exposición de las obligaciones civiles. Eso ¿verdad? Es decir, el catecismo en extenso, y luego, bueno, pues una breve baño. ...de las obligaciones civiles. Seguimos. Y entonces... Eh, ...esto era en el 1812... ...y eh, de la Inquisición no se habla en 1812. Hay una pelotera monumental... ...en las reuniones de Cádiz se discute... ...sobre si hay que suprimirla o no. Claro, eh, José Bonaparte... Eh, ...Napoleón la había suprimido... ...ya en Chamartín en el año 8. Han pasado cuatro años... ...y las noticias circulan... Entonces, claro, ¿y nosotros qué hacemos? Es de decir, se encuentran un poco impelidos, pero no se atreven. ¿eh? En Cádiz, en la Constitución, no se habla de eso. Pero ahí queda el problema. ¿no? Y entonces, un año después, 13, intentan solventarlo, ¿no? sobre todo por presión del grupo más progresista, ¿no? de los diputados más progresistas, los hay, obviamente. Y entonces hacen un enjuague. Hacen un enjuague, que es este decreto del año 13, que te dicen una de y una de de Primero te dicen que la religión católica y romana que será protegida, o sea, lo primero es antiguarse, si vamos a hablar de cosas religiosas, pues, cuidado. Luego te dicen el tribunal de la Inquisición es incompatible con la Constitución. Lo prohíben, sí, pero mirad qué forma de decirlo, ¿no? Es incompatible con la Constitución, no nos queda más remedio pasa por la Constitución. Este tribunal es incompatible. Pero, pero, sacan de la manga... Una cosa que es recuperar la partida séptima, lo leéis ahí, bueno, estas son las siete partidas del de siglo sabio, bueno, del siglo XIII, ¿no? y entonces recuperan una cosa que es la ley 2, el título 26 de la partida séptima. Bueno, ¿esto qué es? Pues esto era una cosa que se llaman los eh, tribunales de defensa de la fe, algo por el estilo, ya no se llama inquisición, pero son los tribunales de defensa de la fe, que son una cosa que es lo mismo, que la Inquisición, pero un poco más suave. Un poco más suave. Primero, porque dependen de cada obispo, ya no es un tribunal centralizado, digamos, sino que dependen de cada obispo. Y segundo, porque desaparece la acusación secreta, que era típica de la Inquisición, a ti te acusaba, pero no te decían quién te acusaba, Miras tú el que tenías que demostrar tu de inocencia, había una inversión de la presunción de inocencia. ¿no? Entonces, estos aspectos se suavizan y se vuelven a esta especie de eh, tribunales, por así decirlo, de defensa de la fe. Pero, eh, no, pasamos la página, Pedro, por favor. Y aquí la tenemos, los tribunales protectores de la fe este decreto de 22 de febrero. Y entonces, bueno, aquí podéis ver que sigue habiendo una prohibición de que no se introduzcan en el reino por las aduanas libros ni escritos prohibidos ni contrarios a la religión. No hay libertad de frente, no hay libertad de expresión porque se vigilará por todas las medidas para que no entren libros contrarios a la religión. O sea, seguimos en el antiguo, en el antiguo régimen. Y los que circulen tienen que someterse a la ley de libertad de ¿eh? prensa. Y luego, en el segundo párrafo, vemos que sigue manteniéndose la censura eclesiástica y se dará o negará la licencia de imprimir escritos de religión. Está ahí, dice, bueno, que el obispo permita o no que se escriban libros sobre religión. Bueno, si el colegio de médicos autoriza un libro sobre medicina, bueno, vale. Dice, y prohibirá los que sean contrarios a ello. Ya. Y está la coletilla, ¿no? Es decir, es una cláusula general para poder prohibir cualquier libro de religión, de botánica o de historia general, contrario a la religión, en manos del obispo. Es decir, la Iglesia retiene un poder tremendo en cuanto a todo lo que es la escritura y difusión de las ideas. Y además se va a prohibir que entren libros desde el extranjero por cualquier decir, Estamos en la teocracia más absoluta. Bueno, pues eh, esta es eh, la situación en las Cortes de Cádiz. Esta es nuestra primera eh, constitución, la, la, la Pepa, ¿no? En valoración, bueno, pues muy positiva en los aspectos políticos, pero muy negativa en los aspectos religiosos. Y entonces nos vamos a encontrar con que la cuestión religiosa que se llamaba ser un verdadero lastre para la modernización de España a todo lo largo del siglo XIX. Y no solamente es un lastre en los textos constitucionales, sino también es un lastre para la convivencia. Porque luego las, las famosas guerras carlistas, ¿no? que es una guerra civil entre progresistas y reaccionarios. No es más que eso, realmente, ¿no? No, es, no es un conflicto dinástico, no, no. Es una guerra civil tan la larga, ¿no? con altibajos. Y una de las principales fuerzas que insuflan la guerra es la Iglesia, la Iglesia española que ¿no? está siempre. El bando reaccionario es uno de los principales motores ¿no? que alimentan la, la, la, la larga guerra civil que impidió la modernización de España durante todo el siglo XIX, pues hasta bien entrado el siglo XIX. Pues hasta aquí la constitución de 1880. 12, ¿no? Con este. Eh, bueno, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues esto es historia general, ¿no? En 1814 termina la guerra, Fernando VII vuelve al trono y lo primero que hace es derogar la Constitución de Cádiz. Esto pues lo primero: un rey, un dictador, un auténticamente de armas tomar, un verdadero reaccionario, detiene a todos los liberales, deroga la Constitución. Comienza un sexenio hasta 1820, un sexenio que se llama absolutista por, por los historiadores y que es una involución. Se había lanzado en Cádiz, cerrojazo, marcha atrás, gracias al rey que se apoya en los sectores más reaccionarios de la sociedad española, la iglesia, a 1820, donde un militar progresista, Rafael Riego, pues se, se subleva, ¿no? aprovechando que está el mando de unas tropas que iban a embarcar en Cádiz para ir a América, luchar contra los eh, patriotas americanos que se habían eh, sublevado ¿no? en las colonias, bueno, pues luego en vez de embarcar a las tropas camino de, de, de América, la América todavía colonial, la subleva, toma el poder y comienza el trienio liberal hacia 1823, que termina malamente con una intervención militar, ¿no? los famosos 100.000 hijos de San Luis, una ejército francés, ¿no? llamado por el rey por las fuerzas reaccionarias españolas para aplastar, una especie de golpe de Estado hecho desde, desde el propio Estado, para aplastar a los eh, progresistas, acabar con el régimen constitucional y no es meramente una invasión francesa, ¿no? 30.000 hasta 30.000 eh, españoles, según los historiadores, armados, ¿no? se unen a las tropas extranjeras para aplastar a los españoles progresistas o liberales en el sentido de época. Esto es una continua guerra civil en el siglo XIX, una ¿eh? sangrienta guerra civil además, donde la corona es un factor de involución permanente, armada y, y temible, vamos. ¿eh? Esto, hay, esto hay que decirlo. Comienza lo que se llamó la década ominosa, hasta 1833, donde hay una represión realmente feroz. El riego es ahorcado en la plaza de Madrid, en el centro de Madrid, para público escarmiento, ¿no? es ahorcado ¿no? de manera ignominiosa. Y hay Goya sufre represión, el pintor tiene que exiliarse, en unos años realmente muy siniestros, hasta la muerte, la muerte del rey en 1833. Y aquí comienza ya una guerra civil aún más abierta entre los carlistas y los isabelinos, no vamos a entrar en ella, que insisto, es una guerra entre los reaccionarios y los progresistas o liberales que aguantan. Pasamos a la página, Pedro, nos encontramos eh, sí, con lo que se llama el Estatuto Real de 1834, que bueno, es una constitución muy sencilla, se llama estatuto real porque lo aprueba el rey, la reina en este momento, la reina regente, la viuda, ¿no? madre de Isabel II, que es una niña, y se llama un estatuto real porque de alguna manera es otorgado. la reina, a su gobierno y se publica. No se atreven a poner en vigor otra vez la constitución de Cádiz, está ahí, un gran referente de lo que pudo ser, pero incluso los liberales que están apoyando a la reina regente ¿no? frente a los carlistas no se atreven. Y lo que hacen es aprobar un estatuto real Que es una constitución muy conservadora Sigue sin haber eh, separación de poderes No se avanza nada en materia de libertad religiosa Y lo único que se preocupa es decir Que son miembros de las Cortes Generales Los muy reverendos arzobispos Y reverendos obispos Porque aquí se promete que se van a poner en marcha Unas Cortes Generales ¿no? Que durante 30 y pico años no, no han existido ¿no? Hubo las de Cádiz y se acabó y entonces la reina se compromete a ponerlas en marcha y dice, eso sí, que los, todos los obispos y arzobispos van a ser miembros de las cortes, ¿eh? no algunos en representación, sino todos, ¿no? para que no haya problema. Y nos encontramos, pasa la, la siguiente, Pedro, una constitución en 1837, que es una constitución progresista, ¿no? Después de Cádiz es la primera que nos vamos a encontrar. Y aquí vamos a entrar en una dinámica que es muy típica de España, y es que cada vez que se consigue una constitución progresista, un poco al menos, inmediatamente en cuanto los conservadores vuelven al poder, por las buenas o por las armas, lo primero que hacen es derogarla. Lo primero, una de las primeras cosas que hacen llegar es derogar la constitución. Por eso es imposible consolidar una constitución en España, ni de consenso ni de nada. Porque las fuerzas reaccionarias, en cuanto vuelven al poder, no pactan, no transigen, no acuerdan, lo que hacen es tabla rasa de la Constitución. Pero, por fin, encontramos una en 1937. ¿Cuál es el escenario? Estamos en plena guerra carlista, la Isabel II es una niña, su madre es la regente, necesita el apoyo de los progresistas, porque los otros son ya, ya reaccionarios del todo, ¿no? volver al antiguo régimen, los carlistas, y entonces en ese momento los progresistas consiguen algunas cosas. En el momento, por ejemplo, de Juan Álvarez Menzal, ¿no? que es nombrado presidente del gobierno, que decreta en el 35, en 1835, la primera desamortización. La desamortización va a influir mucho en el resto del siglo XIX, y entonces la reacción de la Iglesia es inmediata, no se excomulga a todos los que compren tierras o fincas, que eran de la Iglesia y que han sido expropiadas. Eh, la necesidad de expropiar es, es necesaria, porque se había acumulado por vía de herencias un enorme patrimonio que no lo podían vender, porque la gente dejaba en su testamento lo que fuera al servicio de las causas religiosas o de las obras pías, no era vendible, había una acumulación de patrimonio, manos muertas, que se llamaba. Esta Constitución, eh, lo único que dice que la nación lo que se va a obligar es a mantener el culto y los ministros de la religión católica que profesan los españoles aquí ya no hay reconocimiento de que una religión oficial, el catolicismo no es ninguna religión oficial ya no hay tribunal de la Inquisición no hay nada por el estilo, se suprime la censura previa, no se prohíbe la práctica de la religión y lo único que se hace es mantener el culto y a los curas, un poco como cierta compensación de la expropiación que ha dado bendición... Pero pasamos, Pedro, esta constitución del 37 no dura mucho. En el 45, no han pasado ni 10 años, vuelven al poder los conservadores con el general Narváez a la cabeza. Narváez tiene una calle importante en Madrid. Ahora que se, se han cambiado nombres de calles y se ha discutido, desde luego, cuanto más de derecha eres, más grande te ponen la calle. Vamos a ver, por Narváez, un general Ote, pues tiene una hermosa calle en Madrid. Vuelve al poder y empieza a lo primero cambiar la constitución del 37, en el 45, y volvemos a lo de siempre. Sí. La religión de la nación española es la católica, apostólica y romana, y el Estado se obliga así a mantener el culto y sus ministros. Pasamos, Pedro. que Esto es una plasmación clara de la vuelta de los conservadores. Y aquí nos encontramos con el concordato de 1851. Eh, el concordato que la Iglesia comienza a firmar en el siglo XIX es la protección de la Iglesia frente a la democracia. Es decir, la Iglesia, los estados vaticanos, ¿no? de 1870 prácticamente, y antes ya, eh, no les gusta el liberalismo, lo condenan, no les gusta la... Democracia, aunque sea limitada, y entonces, como ya desaparecen los estados confesionales como tal, necesitan, necesitan algo, ¿no? Y la diplomacia vaticana inventa la figura del concordante. El estado vaticano, la Santa Sede, que se llama, se disfraza de estado, es un estado más, y establece un tratado internacional con el otro estado. En principio, de igualdad. Y esto sigue hasta hoy, porque tenemos en España un concordato vigente, los acuerdos con la Santa Sede. ¿no? ¿Y en qué se basa? Pues se basa en dos cosas. Primero, en garantizar una situación de privilegio a las sucursales del Vaticano en ese país. Las órdenes religiosas, los obispados, en todas las sucursales, vamos a decir, los de la Casa Madre, ¿no? que está en el Vaticano de Roma, Italia, garantizar. Y luego garantizar también una serie de privilegios de control, de educación, etc. Y esto se consigue gracias a los concordantes. Primero que se firma es en 1851, lo firma el gobierno conservador de la, de la época y eh, gracias a eso eh, desde el Vaticano se levanta, digamos, el cabreo monumental que arrastraban desde la expropiación, se tiene que llevar un gobierno conservador y nos vamos a encontrar con que los concordatos son mucho más duros que las propias constituciones. Ahí la iglesia en el juego de tú a se explaya, ¿no? Y aquí vemos, pues, por ejemplo, el artículo 1, lo podéis leer, ¿no? Declaración de la religión católica como exclusiva, única de la nación española, con todos los derechos y prerrogativas de que debe gozar según la ley de Dios. Entonces, teocracia que ni vamos, o sea, más, más genuino, ¿no? O sea, una otra teocracia, ¿no? Es decir, lo que se invoca es la ley de Dios, la constitución, y la ley esa de la que nos hablaban los revolucionarios franceses, ¿no? la ley de Dios. Pasamos la página, Pedro, y aquí nos encontramos efectivamente, ¿sí? Vamos bien, sí. La constitución de 180. 45, ¿no?, donde en plena concordancia se, eh, nos encontramos también con la proclamación de la eh, religión de la nación española como la católica. Vale. Y ahora vamos a la constitución de 1852. Nos encontramos aquí con Bravo Murillo, ¿no?, que es otro que también tiene una calle importante en Madrid, y es otro de los reaccionarios más grandes que han estado al frente del gobierno español el nuevo Murillo, promotor del concordato del que hemos hablado eh, fue el político que le regaló del todo la religión a la, a la educación a la iglesia ahí sí que realmente se consolida la entrega total de la educación a la, religión, a la, a la iglesia no, la, no, la, no la, la formación religiosa sino todo el sistema educativo se lo regala a la iglesia y hace un proyecto de constitución que afortunadamente no le dio tiempo a aprobarla. Quedó en agua de borrajas, pero la he traído aquí como demostración ya del delirio en que la derecha y los reaccionarios españoles entran cuando te dice no es lo que la religión es exclusivamente la católica, artículo 2, las relaciones entre la iglesia y el Estado se fijarán por la corona y el sumo pontífice en virtud de concordantes. Es decir, todo lo que toca a la iglesia y al Estado. Ahí no entran las cortes, es únicamente el rey, la corona, y la iglesia, tú a tú, el sumo pontífice, en virtud de concordatos con fuerza de ley. Lo que acuerden entre ellos vale más. Pasamos la página, vamos a ir avanzando un poco rápido. Y entonces llegamos a la constitución de 1861. En el 68 se si produjo el destronamiento de Isabel II, la... La gloriosa ¿no? La revolución que, que, que echa a los borbones, los borbones siempre vuelven, ¿eh? o sea, eso lamento, lamento deciroslo, pero, pero volvieron, lo mismo que volvió Fernando VII, era el hijo de Isabel II, pero bueno, en ese momento por fin ya eh, la reina tiene que huir, ¿no? y entonces hay una, hay una constitución, sigue manteniendo la fórmula clásica de mantener el culto y a los ministros, pero aquí ya hay un principio de libertad religiosa que está muy finamente traído. Porque te dice que tú puedes ejercer cualquier culto, que se lo garantizamos a todos los extranjeros que residan en España. Como decía, no, pues aquí viven ingleses, son protestantes, bueno, que ejerzan su religión y que tengan sus iglesias. Y luego te dice, si algunos españoles profesaran otra religión que la católica, de forma así, y a de Dios. Bueno, si hubiera algún español que no fuera católico, se les aplicará todo lo dispuesto en el párrafo anterior. Fijaros la, la, la, la, el quiebro ¿no? con el que dicen que cualquiera puede tener la religión que le dé la gana, sea español o extranjero, por la vía de asimilar a los españoles a los derechos de los extranjeros en España. Realmente hay que retorcer mucho las ideas para dar así una solución, pero es la que se dio. Bueno, como sabéis, eh, la etapa de, la, de los gobiernos después del de la, de la exilio de Isabel II fue un tanto eh, movido y llegamos a la Primera República. Pasas la, la página Pedro, por favor. que es la Constitución de la Primera República de 1873? Lamentablemente no prosperó, no llegó a entrar en vigor. La primera república se acabó por un golpe de Estado, que se podía dar por otro general, ¿no? Pero quiero traerlo aquí como un cierto homenaje a la primera constitución española, republicana, o casualidad, que por fin dice lo que habían dicho los revolucionarios franceses casi un siglo antes, casi un siglo antes. Primero, que la iglesia debe quedar separada del Estado, Artículo 35. Segundo, que cualquier español puede fundar y mantener establecimientos de educación sin previa licencia, salvo la inspección de higiene y moralidad, es decir, ¿qué significa? Se rompe el, el monopolio de la educación que Bravo Murillo había dado a la Iglesia, lo rompen. Y el artículo 36, que es una preciosidad, queda prohibido a la nación, al Estado federal, a las regiones y a los ayuntamientos subvencionar directa ni indirectamente ningún título, Solo lo estamos pidiendo ahora desde Europa laica y nos dicen desde el gobierno y demás fuerzas que todavía no toca, que tal y tal, bueno, pues en 1873 ya en la primera república lo tuvieron claro, pasamos la página, por desgracia esto pues no, pero otra cosa de esta constitución, que las actas de nacimiento, matrimonio y de función las registrarán las autoridades civiles. Esto parece una tontura, pero no porque el matrimonio, la Iglesia nunca admitió que fuera un contrato, un contrato civil, era un sacramento, lo regulaba la Iglesia y el que se quería casar, la pareja tenía que ir al cura, ¿no? Monopolio. Entonces, de hecho, eh, Francia es Napoleón con el primer código civil que dice que el matrimonio es un contrato civil y se acabó, esto lo dice Napoleón. En España eso cuesta casi un siglo, casi un siglo, aprobar un código civil a finales del final 19 se aprueba donde se reconoce que el matrimonio es un contrato civil. Luego ya veremos que se lo vuelven a dar a la Iglesia, pero la Constitución de la Primera República ya lo dice. ¿no? Y luego te sigue diciendo que los estados tienen la obligación de mantener un instituto de enseñanza media en cada provincia y la facultad de fundar universidades y escuelas especiales que estimen convenientes. Alguien dirá, hombre, ¿cómo no va a tener el Estado... Derecho a fundar una universidad o una escuela técnica especial y además de conservar un instituto. no bueno, es que se lo habían dado toda la iglesia hacía poco, entonces tuvieron que volver a poner en valor que era el Estado el que tenía que mantener los institutos de enseñanza media y las universidades. Pasamos la página. La constitución de la Primera República fracasa como fracasa la Primera República y entonces, bueno, hay un pronunciamiento. Arsenio Martínez Campos, otro general, una plaza importante en Madrid, Martínez Campos, un paseo, ¿no? Y entonces, bueno, y los historiadores lo llaman pronunciamiento, yo creo que es un golpe de Estado, Ese de pronunciamiento, parece que es que das un discurso ahí, ¿no? En el Ateneo, pronuncia, ¿no? Entonces que tienes un ejército detrás, hombres armados a tus órdenes, y dices que ahora vas a por el rey, que entonces lo discute, claro, eso, es un golpe de Estado armado, ¿no? No disparar porque te impone sobre la población civil desarmada. yo lo de pronunciamiento, cuando leo los libros de historia, digo, bueno, será que pertenezca por un golpe de Estado. Y trajo al hijo de Isabel II, Alfonso XII, que era un rey pues, más preparado ¿no? que su madre, ¿no? que era las escapecha pero bueno, pues un orgullo, que efectivamente pues, había estado en el extranjero, en el exilio, se creó idiomas, otro perfil. Y se aprueba una constitución, la canovista que se llama, que va a durar pues, hasta la Segunda República y que sigue siendo una constitución que no separa a la Iglesia del Estado y que no sigue siendo satisfactoria sigue diciendo que la religión el Estado sigue la religión fijaos que solo en algunos brevísimos periodos del siglo XIX, brevísimos hemos conseguido tener una constitución que diga que no hay religión oficial breves la nación se obliga a mantener el culto de sus ministros como siempre Nadie será molestado por sus opiniones religiosas, salvo el respeto debido a la moral cristiana. Ahora bien, dice, no se permitirán otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las de la religión del Estado. Esto es a todo lo que puede llegar la derecha española del momento, los conservadores, Cánovas, es un mentor político, ¿no? Es decir, bueno, puedes rezar a otro Dios, pero en tu casa, discretamente y sin llamar la atención pero ni ceremonias, ni manifestaciones públicas, la calle es de la Iglesia Católica. En tu casa te vamos a dejar, mientras no molestes a los vecinos católicos, pues que hagas lo que quieras. Pasamos, por favor, Pedro. Y esto es lo que vamos a tener hasta la Segunda República, es decir, que durante toda la, se ha llamado la restauración, pues es lo que vamos a tener. Hasta que llegamos a un momento de, de libertad, que es la República 1931, terminará mal como la primera, y entonces empezamos a decir cosas sensatas. Primero, que el Estado español no tiene religión oficial, pasamos al artículo 3, es decir, no hay religión oficial. Segundo, que todas las confesiones religiosas son asociaciones. Esto es muy importante. ¿Qué son los franciscanos? una cosa, no, una asociación. Asociación de los amigos de la ópera, la bueno, asociación de los franciscanos, de los jesuitas o de las monjas, tal. Son asociaciones que tendrán una ley especial, una ley del Estado, vale, porque igual pues hay que hacer una ley un poco distinta para los franciscanos que para... Bueno, quizá, pero son asociaciones. Después, ni el Estado, ni las regiones, ni nadie mantendrán, favorecerán ni auxiliarán económicamente a las iglesias, asociaciones e instituciones religiosas, es decir, hay que cortar la financiación, cada uno que se financie, de su bolsillo, de sus socios, de cosas y luego una ley especial regulará la total extinción en un plazo máximo de dos años del presupuesto del clero, esto que es, en los presupuestos generales del Estado había una consignación para el clero, entonces se dice, bueno, vale, en dos años vamos a dar un tiempo para que se organicen y en dos años los presupuestos del Estado no tendrán ninguna financiación. Pasamos la página. Y entonces, bueno, todo esto, lógicamente, la, la derecha española fue leer esto, prueba en esto las Cortes y ya bueno, empezó a, a preparar la sublevación. ¿va? Porque, pues, inmediatamente, ¿no? Porque te dice que quedan disueltas las órdenes religiosas que estatutariamente impongan votos de obediencia a autoridad distinta de la legítima. Esto se refiere a los jesuitas, que tenían un voto, una promesa, ¿no? En su organización de obediencia al Papa, que en esos momento es un jefe de Estado extranjero y además ha firmado un concordato, un tratado internacional como jefe de Estado extranjero, por tanto ya, eso no puede ser. Y entonces te dice que serán disueltos y efectivamente la compañía de Jesús. no recordar que fue disuelta en la Segunda ruta. Y las demás se someterán a una ley especial de las Cortes ajustadas a las siguientes bases, ¿no? por ejemplo, disolver las que sean un peligro para la seguridad del Estado, sumisión a todas las leyes tributarias del país, esto de que la Iglesia no paga impuestos, esto viene de la Edad Media, bueno, pues cuesta, ¿eh? cuesta acabar con ello. Y tengo que decirle a usted, pague impuestos, leyes tributarias, como sea, y obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes en relación con los fines de la asociación, como cualquier asociación, ¿no? Esto es lo que pasamos la página, Pedro, por favor, la Constitución de la Segunda República. Queda la libertad de conciencia, artículo 27, y el derecho de profesar cualquier religión libremente, queda garantizado. Sí. Se viejo, eh, esa vieja especie de que la, la República, la Segunda República, perseguía las ideas religiosas, no es verdad, artículo 27 de la Constitución es rotundo, ¿no? El derecho a profesar y practicar libremente cualquier religión está garantizado en el territorio, salvo uh, las exigencias de la moral. Dice, todas las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente. Las manifestaciones públicas del culto habrán de ser en cada caso autorizadas por el gobierno. Esto es normal, vamos a ver. Si yo salgo a manifestarme, voy a coger toda la castellana, toda la calle de Alcalá, porque es Corpus Christi o porque no sé qué, Tendré que pedir permiso a la autoridad, ¿no? A la delegación del gobierno, a quien toque, porque yo voy a ocupar la vida pública durante una serie de horas, por tanto me lo tendrán que autorizar. Esa idea católica de que, como es Viernes Santo, sacamos al Cristo en profesión y me lo tienen que autorizar, bueno, que pida permiso, ¿no? Bueno, pues es lo que hace la Constitución de la República. Pasamos la página, artículo 48, una belleza de artículo. Dice, la enseñanza será laica. Claro, esto cuando Franco Mola y todos estos lo leían, pues le echarían espumarajos por la boca, ¿no? La enseñanza será laica. Hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana. Parece una relación bellísima, ¿no? Y luego dice, se reconoce a las iglesias el derecho sujeto <coughs> perdón, a inspección del Estado. De enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos. Es decir, lo que nosotros defendemos en Europa la queda de la religión fuera de la escuela, en su parroquia, en sus locales, o donde ellos quieran. ¿Sí? Usted puede hacerlo, no se lo vamos a prohibir, ¿No, no, no. Pero en sus propios establecimientos. ¿no? Artículo 48, el precioso de la Constitución del 31, pasamos. Y esto se acaba. Por desgracia, se acaba. Hay un golpe de Estado terrible, una guerra civil genocida, posterior genocidio, todo lo que fue el franquismo, y esto se acaba. Y volvemos a lo que son las leyes fundamentales. Los profesores de Derecho Constitucional dicen con razón que las leyes fundamentales franquistas no eran una constitución. Y si os acordáis de lo que dijeron los revolucionarios franceses, si no están garantizados los derechos y si no hay separación de poderes, esa sociedad está. No tiene constitución, dijeron en, en agosto de 1789. Por eso esto no era una constitución, pero como estamos haciendo un repaso por la historia, en fin, a veces muy lamentable de nuestro país, pues hay que leer esto, no que da pena leerlo. Pero esto es una vuelva, vuelta a la edad media. O sea, el franquismo es una vuelta a la edad media, no a Alfonso XII y Alfonso XIII. ¿eh? La nación española es timbre de honor el acatamiento a la ley de Dios. Es un lenguaje además florido, barroco, bastante repugnante. Acatar a la ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana, única y verdadera fe inseparable de la conciencia nacional. Esto está lleno de conceptos filosóficos, tremendo, la conciencia nacional. ¿no? ¿Qué inspirará su gente Teocracia, otra vez. No es. La ley civil está sujeta a la ley natural, que se llama el derecho, que es la ley, ni siquiera la ley natural, la ley divina, no, no la natural, la ley de Dios, no, toda la legislación civil. Y luego dice que España es un estado católico, católico, social y representativo, que se declara constituido en rey. Pasamos y va, llegamos ya a la constitución española actual. 1978, igual me estoy pasando un poco de tiempo, voy a intentar abreviar. ¿Qué es la que tenemos ahora? Es la vigente constitución. Y entonces nuestra vigente constitución, pues tiene algunas cosas que están bien y algunas cosas que están mal. Voy a pedirte, Pedro, salta este, ahora volvemos sobre él y vamos a ver el artículo 16, horas, que es el tratamiento de la cuestión religiosa en la Constitución actual, que, hombre, está bien, mucho mejor que la franquista, pero tampoco es en este tema como para tirar cohetes. La, la ejemplar transición, bueno, sí, pero no siempre y no en todo ¿eh? lo ejemplar. Porque aquí eh, vamos a mantener el artículo 16.1, pues sí, claro, que se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto. Estaría bueno ya en una democracia del siglo XX que no se admitiera esto, claro, ¿no? Bien. Dos, nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Vale, bien. Tres, dice, ninguna confesión tendrá carácter estatal. De acuerdo, por fin, no hay religión. bueno, es un avance. Pero aquí entramos en lo que se llama la religiosidad sociológica. Es decir, el último invento de la Iglesia... Una vez que ya no es el antiguo régimen, una vez que ya no es religión oficial, aunque sea la fuerza, ahora es religión mayoritaria. Ahora se hacen sociólogos y dicen, no, no queremos ningún trato de privilegio, pero como da la casualidad de que la inmensa mayoría de los ciudadanos son católicos, pues eso habrá que tener en cuenta. ¿no? Entonces, es lo que se llama el planteamiento sociológico de la religión, la religión popular, ¿no? el catolicismo. popular. Y entonces te dice los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española. Bueno, pues sí o no, quiero decir, los poderes públicos pueden tener en cuenta muchas cosas de la sociedad española o no, pero no tienes por qué hacer una política pública en términos politológicos del mero hecho de que sea una creencia mayoritaria, dependerá, no dependerá. Y, dice, y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Es decir, aquí metieron los redactores de la Constitución, el sector demócrata cristiano, que estaba ahí activamente en la redacción, metieron la obligación de cooperar, que luego se plasmó en los acuerdos de cooperación. Ahora les vemos rápidamente. Esto es un tratamiento de la religión. Pero hay otra cosa que quiero llamaros la atención, y volvemos a la página anterior, Pedro, por favor, al artículo 61, que es el juramento del rey. Ya sabéis el debate entre jurar o prometer y tal, los cargos públicos y tal. Fijaros que el que redactó esto, eh, tuvo claro que el rey tenía que ser católico por necesidad. Y dice que el rey al ser proclamado ante las cortes prestará juramento de desempeñar fielmente su quiero recordar que cuando Felipe VI ¿no? jura el cargo... Creo que no hubo crucifijo, no lo sé, alguien, no sé si alguien dijo, ah, pues han quitado el crucifijo, qué bien, no, no, juró, ¿eh? el rey no puede elegir entre jurar o prometer, porque la constitución se lo obliga, que jure. ¿eh? Y también el príncipe heredero, artículo 2, pasaje 2, cuando su hija, ¿no? eh, nombre princesa de Asturias o lo que sea, no, sea mayor de edad, tendrá que jurar. Sobre esto yo escribí algún artículo y tal, y brevísimamente, para no cansar ya más a la audiencia, qué es jurar y qué es prometer. Vamos a ver, prometer es un compromiso de que tu conducta en el futuro va a ser la que tú dices que va a ser. No prometo que te carres siempre, no? Bueno, te prometo que cuando pase el tiempo mi conducta va a seguir siendo esa ¿Y juramento qué es? Pues añadir un plus a la promesa. Promeso a... Prometo poniendo a Dios por testigo. ¿Qué significa? Que quien emite la promesa como juramento presupone que quien recibe la promesa cree en el mismo Dios, porque si no, no tiene ningún valor ese plus de jurar. Es decir, si no estamos en un entorno en que quien promete y recibe la promesa comparte la creencia religiosa, el juramento no vale nada. Yo soy ateo, si alguien me jura algo por su Dios, pues para mí eso no vale nada, porque yo no creo en ese Dios que invoca. Por lo tanto, el redactor de la Constitución presupone que quien está escuchando jurar al rey comparte esa religión. Y piensa que sí, que ese hombre hace bien. Hay que desdramatizar esto y hay que decir que el juramento debe suprimirse. Europa Laica lo ha, lo ha escrito, en es su proyecto de ley que está ahí importante. Hay que suprimir en la vida pública el juramento. El juramento no tiene ningún sentido. ¿Qué es jurar un cargo? Un contrato de trabajo, tú aceptas que vas a ser, diputado, ¿no? ministro, lo que seas, firmas unas condiciones, te comprometes a respetar las normas de la empresa, te van a pagar un sueldo, lo que sea. Es un contrato. Ese contrato lo puedes ritualizar, pero no tienes que jurar, porque la gente te dice, hombre, es que si suprimes la posibilidad de entre prometer o jurar, estás prohibiendo a la gente que exprese sus convicciones religiosas. ¿Has visto que lo han dicho? De buena fe. Pero oye, déjame por lo menos jurar o prometer. Yo le digo, vamos a ver. Cuando tú tomas un préstamo en el banco y juras ni prometes, firmas. Cuando haces un contrato de trabajo. Cuando adoptas un niño, algo tan importante, adoptar un niño o una niña, no juras. Tú firmas la adopción ¿no? Hay muchísimos actos en la vida jurídica muy importantes donde no se jura. Se, se, se firma, se promete. Esto solo se mantiene en el ámbito público, que es un ámbito los cargos públicos muy ritualizados y en la administración de justicia, que es bastante carca ¿no? en toda su liturgia, donde el juez le dice al testigo jura o promete decir la verdad. Y casi que obligas a la gente a decir si tiene creencias religiosas o no. Y dice: No, ha jurado, ha prometido el ministro o la ministra, no suprimamos el juramento, empezando por el del rey, que no tiene ningún sentido. Bien, pasamos, Pedro, por favor. La... Por lo tanto, eso es la regulación eh, actual de la eh, religión en nuestra, en nuestra constitución que es la y pasamos la página Pedro y vamos a ver eh, alguna cosa de la ley orgánica que presenta la Europa laica aquí la tenéis yo creo que es importante no fijaros hablando del jurado prometer pues en el segundo párrafo que, en fin, me voy a hacer un poco de propaganda, pero soy el autor, digamos, material de la redacción no que colaboré eh, encantado con Europa Laica. Es decir, la fórmula de toma de posesión de cualquier clase de cargo o empleo público, incluidos los que no sean electivos, todos, no podrá utilizar el juramento ni cualquier otra expresión religiosa para manifestar su aceptación, que acepta su cargo, ¿no? de funcionario, de diputado, lo sea prometiendo cumplir correctamente las obligaciones que conlleva su ejército. Vale. Quiero aprovechar dos minutos para hacer un comentario sobre los acuerdos con la Santa Sede, que no son constitucionales, pero que van, digamos, íntimamente unidos con nuestra Constitución. Hubo un concordato franquista en eh, 1953, creo es, y en cuanto llega la democracia, la Iglesia rápidamente, rápidamente. Con el cardenal Tarancón y otros los que tenemos ya unos años, nos acordamos de aquello, rápidamente fabricaron un nuevo concordato, ahora llamado Acuerdos con la Santa Sede, para intentarlo de siempre, garantizarlo. Eh, yo creo que hay que denunciarlos, creo que se puede hacer jurídicamente, no os creáis ese bulo de que no se pueden derogar ni denunciar los acuerdos si no es con el consentimiento de la Iglesia, si queréis ahora en la tertulia. Amplio, pero vamos, se puede hacer, no se puede hacer. Y eh, sobre todo, una cosa muy importante: hay que eh, renunciar a la idea de concordato, porque es tan absurda como la siguiente. Vamos a ver, hay clases de esto, lo explico. En España hay musulmanes, sí, españoles, sí, hay muchos españoles que son musulmanes. Imaginad ahora que el Estado español celebra un tratado internacional con el rey de Arabia, que creo que es el comendador de los creyentes, ¿eh? y digamos líder espiritual de los musulmanes que celebráramos un tratado internacional con Arabia garantizándole que los derechos religiosos de los españoles musulmanes van a quedar salvaguardados en España. Eso sería un disparate, un disparate, porque los derechos de los españoles musulmanes, católicos, agnósticos, ateos, los protegen nuestra Constitución, nuestro Parlamento y nuestras leyes. No tenemos que comprometer con ningún jefe de estado extranjero que dice que es el líder espiritual de una religión o de unas creencias, también en España, comprometer jurídicamente con él nada. Es decir, bueno, pues eso es el concordato en este momento. Es decir, es decir a la Santa Sede que los españoles que sean católicos van a tener derecho a serlo. Pues sí, claro, y los que no lo sean también, no todos o ninguno en España. Por tanto, la idea del concordato es una idea en sí misma descabellada para un Estado soberano. Y democrático, ¿no? Pero prácticamente descabellada. Fijaros que con las demás religiones lo que tenemos son acuerdos, acuerdos, pero con los españoles que tienen esa religión. Es decir, los acuerdos con los eh, judíos, ¿no? la religión hebraica, tienen una asociación civil, ¿sí? la asociación de judíos en España, fórmula que quieran y hay un acuerdo con ellos donde ¿no? van las relaciones, ¿no? Pero es algo interno. No es con un Estado extranjero, es el acuerdo con la Santa Sede. Esto me gustaría que lo tuvierais muy claro. ¿no? Y ya por último, porque ya me he pasado de tiempo un montón, otra cosa muy importante ya voy a terminar. Pasa a la última página, Pedro, por favor. ¿Es esta o eh, queda más? Espera. Queda una que es el, ah no el 10, perdona, perdona, sí, sí. Disculpa, Pedro, ya está. Estamos en la última. También de la ley orgánica preparada por Europa Laica, eh, también muy importante, es que ninguna administración puede destinar recursos, ni directa ni indirecta, a las entidades a que se refiere esta ley, es decir, a todo tipo de iglesias, etcétera, para promover o favorecer su creación, desarrollo o pues, proselitismo, ni a financiar su viabilidad y sostenimiento, ni mediante subvenciones, asignaciones tributarias, si queréis hablamos de ella, convenios, encomiendas, ni nada por el estilo, es decir, presupuesto cero presupuesto cero, pero que ya lo dijeron en la primera república española, de verdad, es que, es que ya ha llovido y es que sigue Europa Laica like ahora insistiendo y no hay manera. ¿no? Luego hay un segundo párrafo que dice que las autoridades y funcionarios que vulneren esta prohibición incurrirán en responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas. ¿Qué significa? Bueno, pues que si de pronto nos encontramos con un alcalde no se puede reprimir su, su catolicismo feroz y le da una ayuda a no sé quién de su pueblo. Le dice muy bien, señor alcalde, no, no le vamos a meter en la cárcel, no se preocupe, pero esto lo va a pagar usted de su bolsillo. Esa es la responsabilidad contable del Tribunal de Cuentas. ¿no? Ya que es usted tan piadoso y con el dinero de todos le ha sacudido 20.000 euros de subvención a la parroquia, divinamente, esos 20.000 de su sueldo. Los pone usted en la caja del ayuntamiento de donde han salido, y seguro que gana usted el cielo, pero vamos, o sea, inmediatamente. Bueno, perdonadme, amigas y amigos, pero me he pasado como media hora. En fin, muchas gracias por vuestra paciencia. Muy bien, muy bien. Gracias, Luis. Una charla muy buena y muy clarificadora de muchos aspectos. Bueno, pues, eh, llega el turno de preguntas o algún tipo de comentario o de reflexión. Si no es muy largo, mejor. En eh, fin. Adelante, si hay alguna pregunta, de momento voy tomando nota. Bueno, Pedro Antonio Campos. Bueno, como no hay ninguna palabra más, adelante, Pedro. Bueno, muchas gracias, Luis. Ha sido un detalle tu intervención. Hombre, yo conozco Madrid un poquito y como has nombrado a las distintas calles, pues siempre es muy interesante conocer de dónde le vienen los nombres a las calles y saber un poquito de la historia. Ha sido magistral tu intervención. Muchas gracias. Y, y no hay de qué. Y te quería preguntar. Mira, yo tengo convencimiento de que la religión siempre se ha usado para eh, controlar a la ciudadanía en cualquier época de la vida. Sea de un, una época, de otra, anterior, posterior y demás. Entonces, el otro día, en una reunión que hubo aquí sobre el laicismo, le decía yo a unos compañeros que, salvo en la época de la Segunda República, que no le dio tiempo a llegar, nada más que hasta donde llegó, la religión se dejó al margen de lo que es la situación social y de gobierno del país. Entonces, desde que, eh, bueno, desde que se hizo la Inquisición con el fin de intervenir en zonas donde la ley no te lo permitía… Si nos volvemos al momento en que estamos ahora mismo, el franquismo que usó la religión para controlar a la ciudadanía, según mi opinión, pues eh, no permitía otra cosa porque le beneficiaba. Y entonces se murió Franco y el nacionalcatolicismo siguió ahí y el franquismo también. Entonces, a mi juicio, tendrán que pasar dos o tres generaciones... ...para que esto se vaya decantando por sí mismo. Porque yo cuando me muevo, yo vivo en un pueblo muy pequeño, tiene eh, 4.000 habitantes... ...y cuando sales a la calle ves el cinismo que hay, religioso... ...y cómo la gente se aprovecha de eso para su beneficio propio. No con el fin de tener una sociedad más justa, ni no, lo hace en beneficio propio. Y lo de las manifestaciones, cada dos por tres se inventan un santo y a la calle... Y entonces, claro, nosotros, los que somos así, no tenemos posibilidad de, de contrarrestar eso, porque es muy difícil, eso está arraigado en culturas an ancestrales. Entonces, cuando tú le dices a la administración, mire usted, si usted quiere ser eh, participante de una procesión, me parece muy bien, hágalo a título individual, no lo haga como representante del colectivo. Y entonces dicen algunos, es que yo soy católico y yo le he votado. Digo, me parece muy bien. Yo no soy católico, yo soy ateo y, no, y también lo he votado. Entonces no tendrá que decirse, dirigirse ni por lo que tú digas, ni por lo que yo diga, sino por lo que diga la Constitución. Y la Constitución dice que el Estado es a confesionar. Uh -huh. Entonces tenemos a dicotomía y esto creo que nos va. Esto se decantará por su peso. Gracias. Gracias a ti, Pedro. Pues muy, muy de acuerdo con lo que has dicho, efectivamente, pero la religión es una cosa muy complicada, es un fenómeno filosófico, sociológico, cultural, por supuesto, yo simplemente he hecho una aproximación legal, digamos, que ¿no? es un poco mi especialidad. En Europa Laica lo que defendemos es que haya una separación entre la Iglesia y el Estado. La religión es un mundo propio, sus propias dinámicas, y el Estado, que es la organización política de la convivencia, es otra. Lo que tiene que haber es una separación entre la Iglesia y el Estado. Yo creo que esa es la idea, pero comparto tu, tu reflexión. Sí, sí. Gracias. Antonio. Antonio, cuando quieras. ¿Tienes que activar el micrófono? Que no te oímos. Sí, muchas gracias, Luis, por la conferencia. Eh, simplemente deciros que desde la perspectiva de hoy, ¿no? Eh, como la historia constitucional española, los hitos vamos a decir, progresistas, la constitución del 69, la, el proyecto constitucional de la primera o la segunda república. Eh, se está produciendo un fenómeno de revisionismo. Esto no solo ha ocurrido aquí, ha ocurrido en, en toda Europa, pasa lo mismo. Estos sitios donde realmente existió una radicalidad eh, de, de la modernidad de ese tiempo, es lo que se critica. Por ejemplo, la Segunda República Española, no solamente en las filas de la derecha, por ejemplo, el constitucionalismo español, la derecha reivindica siempre la, la, la constitución de Cádiz. La, la, la, la Constitución liberal, porque lógicamente era un liberalismo a, a, aristocrático. Y lo reivindican también por el carácter españolista, más que otra cosa en el contexto actual. Pero, ¿qué ocurre con la Primera República y sobre todo con, con la Segunda República? ¿no? Pues que realmente el factor religioso se ve como algo de desorden, como un factor que desordenó y que fue ese radicalismo lo que impidió la democracia. Y eso ha cuajado ya no solamente, por supuesto, en las filas de la derecha, sino también en las filas de la izquierda. Es decir, se ve que esos aspectos de la república eran intolerantes y que, eh, y que digamos, eso es un poco lo que yo veo cómo se está valorando ahora. Y ahora, en, en Europa, en el, digamos, constitucionalismo continental. Lo que hay es un ataque al laicismo, es decir, a, a, y sobre todo en Francia, es decir, a la separación estricta de, la, de las religiones y del Estado. ¿Por qué? Porque la Iglesia católica y todas las religiones protestantes y evangélicas y musulmanas plantean lo que tú habías hablado, es decir, en la laicidad abierta. Es decir, esa laicidad abierta plasma en la Constitución, ¿qué quiere decir? Que el Estado ya da de por sí a las religiones organizadas una, un, una, un factor primero de benefactoras, o sea, que son buenas. Y por lo tanto, o sea, hay que cooperar con ellas. Y por lo tanto, hay que gestionar el multi, eh, la multireligión, etcétera, etcétera. Eso es lo que está pasando ahora en el constitucionalismo que está siendo atacado, digamos, en aquellos sitios donde hay una legislación más radical, como puede ser en, en Francia. ¿no? Y por eso y por esa es la razón por la que, por ejemplo, el Estado francés se sigue, lo siguen acusando de intolerancia ahora mismo. Es decir Que el laicismo francés es algo intolerante, que es algo radical, etc. Es el contexto, yo creo, que hay ahora mismo en, en, en estos debates, digamos, del, sobre las constituciones o las leyes, digamos, que regulan las religiones y iglesia, iglesia-estado, ¿no? Y en el campo americano es otra cosa. La sociedad americana es muy, muy religiosa, incluso las instituciones. Lo que ocurre es que era otra visión, que era la visión de, de que el Estado no se entrometa en los ciudadanos. Una visión muy liberal, radicalmente liberal. En cambio, el constitucionalismo era poner frenos a las iglesias en la introvisión del Estado. ¿no? Pero bueno, en definitiva yo creo que los peligros son estos. ¿no? Eh, internamente en nuestro país el peligro del revisionismo que hay sobre los hitos históricos modernos del constitucionalismo español que quieren ocultarse y por eso, por ejemplo, se sobrevalora por ejemplo, la constitución de Cádiz. Y, y por otro lado, eh, el, el tema este de que se quieren consolidar estas visiones que, desgraciadamente, como tú muy bien has dicho, la Constitución Española ya radicalmente parta de una concepción, como tú llamabas, sociológica, o digamos decir que bueno, hay que cooperar obligatoriamente con la Iglesia Católica, y, y que esto bueno, pues ha servido después con las leyes de cooperación con otras iglesias para, dar una, una, para hacer digamos, una gestión, lo que llaman, del mundo religioso y del Estado, y que en definitiva es dar privilegios a, a todas las religiones en su, en su accionar. ¿No? Es lo que yo lo veo así. Pues totalmente de acuerdo con tu análisis y reflexión, Antonio, claro que sí. Pues Fermín, adelante, cuando quieras. Oye, lo cierto pero no de la... Quiere ponerse la cámara, pero no, estoy de... no vengo de ¿eh? mm. Se me oye. No sé si puedes hablar más alto, porque por lo menos yo sí. te oigo más bien bajo. ¿Me oye? Sí. Eh, vamos a ver. Eh, yo creo que eh, se embillete un poco lo que es la constitución actual en cuanto al tema del laicismo, Porque eh, bueno, eh, es un brindis al sol que diga que el Estado no, no, no ninguna profesión religiosa, tiene carácter estatal. En es el mismo artículo donde eh, plantea realmente bueno, eh, que la cooperación ya estaba y sabemos que ya estaba pactada, que está reflejada en los acuerdo con el Vaticano y estamos ante lo mismo y prácticamente lo mismo que hemos visto que se ha arrastrado por la reacción a lo largo del siglo XIX y de la y del franquismo pues ahí se ha asegurado que los privilegios fundamentales que no son solamente los económicos sino que ya que tienen bastante amplitud como sabemos, sino incluso el tema del control ideológico en la educación, el, 17, el artículo 27, está garantizado con aquello de que los padres, eh, se, se respeta el derecho de los padres a que sean educados en la moral y tal, las convicciones de los padres, ¿no? los alumnos de los padres. Bueno, pues yo creo que esto hay que ser muy claro. Y incluso que no se, ha, no se ha abordado ahí el artículo 10 de la Constitución, cuando dice que todos los derechos serán, o lo, la, las libertades y todos lo los contenidos de la religión serán interpretados de acuerdo ¿eh? a los tratados internacionales, se sabe que hubo una discusión porque ya estaban planteando de que se iba a respetar el tratado internacional con el Vaticano. Entonces, yo creo que hay que ser claro en esta Constitución no se puede decir de ninguna manera que es laica, ni que se hable a ello. Es decir, desde el principio está contadado esa posibilidad. Y eso y lo, está clarísimo en todos los desarrollos legales que ha habido. De manera que nosotros hemos sido conscientes de que no ninguna de las reivindicaciones de Europa laica se pueden llevar a un constitucional para que diga que en función, que en función de esa declaración de que el Estado no tiene confesión religiosa ¿eh? pues por tanto eh, símbolos juramentos, eh, subvenciones eh, la religión dentro de la escuela estaría fuera de la escuela pública y bueno, que es un derecho de todos los alumnos en que se respeten su libertad y audiencia entonces yo creo que hay que ser pues, más claro esa constitución que sus garantías son a través de leyes todos los desarrollos eh, legales mantienen lo fundamental mantienen lo fundamental, los privilegios concedidos por Franco a la Iglesia. Y creo que ha sido de claro, y nos tenemos que confrontar con eso. En esta Constitución no caben las reivindicaciones de la institución. Por eso algunos decimos que hay que pelear por una constituyente verdadera que no fue, que no fue la el 78, una constituyente republicana, de verdad. Muy bien, Luis. Pues gracias Fermín por tu reflexión. Efectivamente, la Constitución, eh, es fruto de lo que se llamó la transición, que bueno, fue un pacto, ¿no? Pero hubo que ceder muchas cosas, o cedieron muchas cosas. Y en el tema religioso, pues sí que hubo una cesión. Y además, eh, complicado aún más con los inmediatamente siguientes acuerdos con la Santa Sede, ¿no? Que, que los tenían ya redactados. Bueno, pues, insisto, los demócratas cristianos que tuvieron mucho peso en aquel momento y eso ha hecho un pack realmente que es complicado de, de, de superar, ¿no? Y luego, además, ¿no? la voluntad política famosa, que es lo que realmente es el motor del cambio, pues que en España, al menos hasta la fecha, pues brilla por su ausencia, ¿no? Incluso entre fuerzas políticas progresistas. Efectivamente, estoy de acuerdo, sí. Muy bien. Eh, oye, no me he dado cuenta de decírselo a Fermín, pero bueno, creo que cuando intervenís no estaría mal que viéramos la cara, que activarais el vídeo, si no tenéis inconveniente. Maite, que alzaste la era, mano era. en algún momento, sí. y, pero luego sí. desapareciste o bajaste no. la mano, creo, no sé. Sí, sí, se me oye. Se te oye, sí, no se, se, se te se ve, oye. pero se te ah, oye. Bueno, es, que, es que no sé activar para que se me vea. Bueno, el, el icono del vídeo está al lado del ahora, icono del micrófono. Ahora. Ah, ahora. vale, Vale, vale, vale. vale. Bueno, Bien, muchas gracias Luis por la conferencia que me ha resultado muy interesante, pero yo he oído siempre que los acuerdos, a pesar de ser anticonstitucionales, según la mayoría, eh, no se pueden derogar porque es un acuerdo, es decir, es eh, entre dos y la Iglesia no está dispuesta a ello. ¿Podrías ahondar un poco en la posibilidad de que se deroguen finalmente? ¿Cómo se hace esto? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. A ver, esto es un debate todo el tramposo. Tramposo desde el principio hasta el final. Entonces, todo lo que diga, eh, sí, pero no. Porque, vale. Un acuerdo internacional es un tratado entre dos países. Bien. Entonces, hay acuerdos internacionales que conllevan la existencia de una organización común que vela porque el que no cumple, cumple sea sancionado. Por ejemplo, la Unión Europea es el caso más claro. Si tú incumples aquello que te has comprometido con el tratado de adhesión de claro, la Unión Europea, te multan, te quitan las subvenciones, te pasa de... Y muchas organizaciones internacionales tienen esa causa. Luego hay convenios internacionales. Bueno, hablo de convenios y tratados en general, para no andar con distintos ¿sí? Luego hay tratados que son bilaterales, que no tienen, digamos, ninguna instancia de control, de supervisión. De su... Los que tenemos con la Santa Sede son así. Entonces, ¿cuáles son las reglas? Bueno, pues hay una convención de Viena que se llama del derecho de los tratados, que existe desde los años 60, que es también un tratado internacional, digamos, donde todos los países se comprometen a cómo van a interpretar, derogar, denunciar los tratados. Bien. ¿Y qué dice esa convención? Pues que hay que atenerse a lo que estipule cada tratado en concreto. Bueno, un poco de sentido común. Pero vamos a los tratados con la Santa Sede. ¿Y qué dice? Pues en principio no tienen fecha de caducidad. O sea, ya se cuidaron ahí el nuncio y Marcelino Oreja y los que estuvieron en la movida de decir que son para siempre. Y dice que para modificarlos o denunciarlos se habla de derogar denuncia. ¿tiene? Tiene que ser por el consentimiento de los dos. Es decir, de alguna manera esto es un matrimonio donde si la otra parte no está de acuerdo tú no te puedes divorciar. O bueno, o te poniendo un ejemplo un poco doméstico. Pero bueno, o el divorcio es de mutuo acuerdo o unidos para siempre. Bueno, eso así dicho es una barbaridad. Es una barbaridad. Entonces tú te puedes encontrar con 20.000 juristas de derechas y de extrema derecha que te lo van a defender. Todos los argumentos, tal, que se han tratado de bien, a que si no sé qué, que si no sé qué. Bueno, todo eso es mentira. Te lo digo ya sin sí, digo ¿sí? ¿Por qué? Pues por una demostración fácil. ¿sí? Son cuatro acuerdos, los acuerdos son cuatro, vale, por materia, por capítulo. Hay uno de asuntos económicos, que yo creo que es el más importante. Y ese dice que la Iglesia Católica está exenta de pagar el IVA, el IVA, que pagamos todo, es decir, cuando la iglesia va a comprar algo, la casa o lo que sea, hay que quitarle, dicen que lo van a destinar al culto. Entonces, llegó la Comisión Europea en el año 2007, quiero recordar, estaba aquí en Rodríguez Zapatero, y dijo, oiga, el IVA, puesto el valor añadido, es un tributo armonizado, es decir, todos los estados miembros deben tenerlo conforme a unas reglas comunes, armonía. Y entonces, eso de que en España la Iglesia Católica no paga el IVA, me dijo que nuestro gobierno, ya lo va a quitar. Y nuestro gobierno lo quitó por ley. Yo no he oído que la Iglesia Católica se haya ido a ningún tribunal en contra de la Comisión Europea, ni nada de nada, de nada. Porque es que es de sentido común. Es decir, no puedes decir, yo no pago impuestos porque tengo un acuerdo internacional. Y dice, oiga, ¿usted en qué mundo vive? Y entonces se sujetó el IVA la Iglesia paga. Otra cosa es que el gobierno de la época pues, dijo, ah, bueno, pero les vamos a compensar y entonces les vamos a subir la asignación tributaria, porque se iban por el IRPF. Bueno, fue una decisión política, mi de juicio nefasta, nefasta. Tomó el gobierno de Rodríguez Zapatero, persona ¿eh? para mí muy querida, pero una malísima decisión política, porque tenía que haber dicho, ustedes pagan el IVA y si no les gusta que vayan a manifestarse ante el Parlamento Europeo o bajan el pino puente, yo qué sé. Pongo este caso como demostración práctica, práctica, de que esa inderogabilidad de los tratados no es verdad, no es verdad. ¿Qué hay que hacer? Primero tener ganas de hacerlo. Y es decir, denunciamos. Es decir, el Parlamento no debe ser solo el Gobierno, el Parlamento toma la decisión de denunciar el acuerdo y exigir su renegociación o revisión Pones el problema... Manos de la Iglesia en la otra parte. Y a ver qué dice. No es que esto es inmutable. Bueno, nos vamos a reír todos, todos y todas. ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces dictas leyes, se las pueden impugnar. Pues quizás ya veremos, lo defenderemos. Pero insisto que se puede. luego es algo muy importante: vaciar de contenido los acuerdos. Que el acuerdo económico te dice que hay que financiar a la Iglesia y por eso está la asignación tributaria del impuesto sobre la renta. Te lo lees despacio, te dice que la Iglesia Católica se compromete a la autofinanciación. Es que lo dice. ¿Cuántos años han pasado desde los acuerdos del año 79? Son ¿no? 78, la Constitución. ¿no? Más de 40. Todavía no se han autofinanciado. Todavía no se han anticipado el chico para irse de casa no han en encontrado empleo con 40 años. Un poco raro, ¿no? ¿Por qué no se les exige esa autofinanciación? El Tribunal de Cuentas hace unos años, en un informe que hizo. Dijo okay, que a ver si se autofinancian ustedes de una vez. Pero tú vas al Parlamento a nos oiga, pónganle una carta a la conferencia episcopal diciendo que a ver cuánto se van a autofinanciar y se echan todos a temblar los políticos. Ay, Dios mío, que nos va a costar cientos de millones de votos. Yo no lo ¿eh? sé. No sé qué cuentas hace. Entonces, cuando uno quiere algo, tiene que presionar. Entonces, eh, termino el rollo, pero es que quiero esto que debemos, ¿eh? Es decir, se puede, sí. Es fácil. No, cuidado. Pero hay que intentarlo, ¿no? ¿Cómo? Primero, vaciando de contenido los acuerdos, quitándole los prestigios. Se corta el grifo económico, se acabó. De pronto, o se autofinancian el año que viene ya no hay mano bueno, militar, ¿y no? Segundo, vamos bajando. Tercero, anunciamos en el Parlamento que vamos a renegociar porque lo vamos a denunciar. Y a ver, hace, a ver qué hace. Pero claro, eso hay que aguantar la presión. Eso hay que amarrarte, que se dice bien, y aguantar la presión política. Es lo que no sé si van a ser. Capaces. Gracias. Gracias. Bueno, Javier Ugarte. Pero... Buenas tardes, eh, Luis. Me ha gustado mucho tu intervención, erudita a la vez que pedagógica, con lo cual tratas los dos extremos del público que puede haber aquí, entiendo. También me han gustado mucho las apreciaciones de Antonio Gómez, me han parecido muy oportunas esa visión de lo que pasa en el país del que tanto has hablado, Luis, hasta ahora Francia, ¿no? Cómo puede la marea, el flujo y el reflujo, ¿no? En relación con lo que acabas de decir, Luis, de la presión política por las propias encuestas que publica Europa Laica, eh, hablo un poco de, de memoria, ¿eh? Aproximadamente el 30%, de las, bodas, el 30 de las bodas que se hacen en España no son católicas. Eh, el porcentaje de personas agnósticas y ateas, aunque todavía no es mayoría, va aumentando Entre los jóvenes el porcentaje de personas eh, agnósticas y ateas probablemente está por la mitad y creciendo Entonces la pregunta sería si ves cercano o lejano ese paso político, esa valentía política para anunciar esos acuerdos ante la Santa Sede O ninguno de los que estamos aquí llegaremos a verlo Querido Javier eh, y amigo, además, pues eh, no lo sé. <risa> me gustaría eh, despedirme de este mundo cuando me toque, dejando algunas cosas distintas de cuando llegué, entre ellas, entre ellas esta, pero no lo sé. Yo pienso que sí. Creo que hemos tenido un cierto problema con eh, el tema de las personas inmigrantes. Pero un problema, lo quiero decir, con con la debida contención, que pienso que muchas de estas personas han tomado la religión como una seña identitaria, cuando esto es un tema sociológico, yo no soy experto en ello, pero sospecho que cuando tú llegas a otro país que te acoge, a veces mejor y peor, y quieres mantener un poco ciertos vínculos de, de cohesión con las personas de tu procedencia, vamos a decir, ¿no? quizás te aferras a todo a tu pasión por el fútbol, o por el béisbol, o a tu religión, o a la comida, o al folclore, vete a saber, ¿no? Y creo, creo, pienso, pero tú quizá como filósofo sepas más de esto, ¿no? Que puede haber un fenómeno de folclorización, no sé cómo llamarlo, de la religión por parte de este colectivo de, de compañeros nuestros, ¿no? Hay personas que viven con nosotros. Y quizá se ha generado un constructo ideológico de que hay que respetar la religión de todo el mundo y sus creencias, porque si no le estás negando su derecho, ya que es inmigrante y además tal y además cual, de tal o cual religión. Quizá eso es tal, pero luego los datos que tú das son muy ciertos. tienes que la gente cada vez profesa menos la religión y la abandona. Yo soy optimista, yo creo que, que los fenómenos sociales terminan siendo imparables ¿no? y terminan marcando. El futuro. Quiero ser optimista, Javier. Una matización a, a lo que acabas de decir. Eh, lo de la religión sociológica, en este caso el catolicismo, puede servir para los padres, pero no tanto para los hijos. Claro. Porque los hijos se encuentran con muchachos y muchachas españolas que no son muy creyentes y con profesores que somos ateos y le decimos que lo somos. ya no claro. están obligados a tomar esa referencia. ¿no? Es sí, que... Muy cierto. Luis, hay una intervención aquí de Cristina en el chat. El problema de la autofinanciación, dice, no sería tan fácil como retirarles todas las ayudas, aunque fuera poco a poco. Es una pregunta. Eh, sí, bueno, vamos a ver. Es que, es que lo de la autofinanciación es tremendo, porque vamos a ver. La iglesia, ya sabéis que recibe el 0,7, creo que es en estos momentos, ¿no?, el del rendimiento neto del impuesto, del impuesto sobre la renta, del IA. Bueno, se lo recibe, se lo dan, y hasta hace tres años no se sabía ni en qué se lo gastaban, pero ni en qué se lo gastaban, porque nadie les pedía cuentas, pero nadie. Entonces ellos presentaban a la Comunidad Episcopal una especie de hoja, tres hojas en total, a justificar 100 millones, entonces, se lo habían gastado pues, en el culto y en cosas buenas y necesarias. ¿no? A broma, pero monumental, vamos. Y es que nadie se Hace tres años, más o menos, el Tribunal de Cuentas, que se supone que es el que debe hacer estas cosas en la Constitución, por fin, por fin, decidió auditar a la Iglesia. Les costó, pero lo que no está escrito, tomar esa decisión. Pero bueno, al final lo hicieron. Hicieron una auditoría que Europa Laica lo difundió y la comentó mucho, Antonio, estuvo en ello, ¿no? Y, y Antonio Gómez, que está aquí con nosotros, el anterior presidente de ICA, y, y una de las cosas que dijo el tribunal es que el dinero lo dedicaban, parte de él, pues a financiar estas cadenas de televisión de extrema derecha, radio no sé cuántas los moteles no sé cuántas, ¿no? de cosas infames, y tal. Y entonces, lo primero que... y que de autofinanciarse, que no tenían ningún interés, porque no? bueno, ahí quedó la cosa. El tribunal dijo, oiga, esto hay que tomárselo en serio. Lo que Entonces, es que no hay presión política. No hay presión política porque eso se hizo, quedó ahí. No he oído que nadie lo haya retomado ¿no? y que nadie se lo exija. Entonces, claro, la, la situación de la conferencia episcopal es de resistencia. De ser ya, pues, la resistencia, a ver si te atreves a meterte conmigo, ¿no? Que, ten cuidado. La teoría del matón, ¿no? O sea, ten cuidado conmigo, mejor no te acerques. ¿Se puede hacer? Yo creo que sí. Ahora, eh, simplemente es eh, exigirles, compromiso parlamentario, es decir, eh, presenten ustedes un plan de autofinanciación en uno o dos años, como el de la Segunda República, ¿no? Lo hemos visto, dos años los dieron. Segunda República, quiero recordar. Ahora, si hay voluntad, se puede hacer. Es el mensaje que yo quiero, eh, digamos, un poco tras bueno, y voy a añadir una preguntita, perdonadme, quizás sé que es una hora. Vamos a ver, eh, en, el, en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano se apela, efectivamente, que todo el mundo es libre de sus convicciones mientras no perturbe el orden público. También en la Constitución nuestra, en el artículo 16, lo mismo, libertad para todo, mientras el orden público esté, esté garantizado, esté protegido. A veces se habla de la moral pública. Esos conceptos tan metafísicos, es decir, claro, el, el orden público vemos que cuando es la celebración de un partido no, no hay ningún problema, cuando se manifiesta en la extrema derecha no hay ningún problema, cuando se manifiesta en la izquierda hay unos problemas de orden público tremendos, no hay una manera de objetivar esto, de defenderse de la pura arbitrariedad de lo que dice la policía o los jueces. Muchas veces ¿no? No sé si se puede decir algo. Eh, eh, son conceptos, como les llaman, jurídicos indeterminados, que claro, tienen peligro, evidentemente, tienen peligro porque depende de quién los interprete, ¿no? Se supone que para eso están los, sobre todo, el Tribunal Constitucional. El concepto de orden público, el Tribunal Constitucional Español lo ha, lo ha ido perfilando no en algunas sentencias importantes y, y ya insisto, que tiene un doble sentido. Por una parte es un sentido, en el sentido de, de, de que no haya disturbios en la calle, orden público en ese sentido, no. También eh, tiene un sentido un poco más amplio de que no dificultes la convivencia de alguna manera, no. O sea, no solamente. Eh, tal. Eh, bueno, eh, sí que el constitucional sí que ha entrado en eso, por ejemplo cuándo puedes y cuándo no limitar el derecho de manifestación. Por ejemplo, hay muchísimas sentencias ¿no? de cuándo prohíbes una manifestación y cuándo no. Y, y ahora reconozco que, que tienes razón, Pedro, en que son temas vidriosos y que depende a veces del de tribunal con el que te encuentres ¿no? para que te salga por un lado o por otro, claro, efectivamente. Sí, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias Luis bien. por tu estupenda charla y estupendas contestaciones y muchas gracias a todos y a todas y nos vemos el martes que viene, los que queráis, para la segunda, para la segunda charla, que es lo que paso aquí un momento, la iglesia católica en el franquismo. Bien. Eduardo Montagud. Muchas bien. gracias bien. a bien. todos y hasta Pasé. pronto. Gracias a vosotros, gracias, salud República. Hasta, luego. Hasta luego.